Bueno, muy buenas noches de vuelta a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí a formar este gran campo de sanación que semana a semana nos une para hacer fluir el chi. Good evening everybody. I welcome everybody to this new session that we are following week after week to create a big chi field and to celebrate the chi. Welcome everybody. Y vamos a entrar de una manera muy directa en nuestra práctica de hoy. And es today we're going to start straight away into the practice. Que nos, ha, nos va a hablar del vibrar, del abrir, el liberar y el amar. And today practice is going to be uh, speak about liberating opening loving liberar, liberating opening and loving in the proceso de la práctica vamos a primero organizar el campo mm. first of all we're going to organize the chief field organizar el campo de conciencia, el campo de amor. We're going to organize the consciousness field, the love field. Y luego vamos a entrar a hacer espacio a nivel corporal. And afterwards, we're going to start creating spaces in the body level. Y a nivel también del cuerpo de chi. Y, y a also nivel del cuerpo chi. de conciencia y chi and also in the consciousness level también vamos a hacer espacio en el cuerpo emocional we are also going to create a space into the emotional body y vamos a utilizar una música que nos va a facilitar ir haciendo esa apertura, esa vibración. Y going to share a music that is going to help us and facilitate for us to go into that vibration, into that dimension. Vamos ahora a mirar hacia el frente directamente. So, we're going to look straight forward. We vamos a observar un punto pequeño y vacío en el horizonte. And we observe a small tiny point, void point in the horizon. Desde el centro de la cabeza observamos ese punto vacío. And we observe this small point this empty, empty point no in the center of, her, of our mind, trying not to wink. And slowly from the center of our head, we're going to try to get this small void point in the horizon inside y cuando sentimos que llega al entrecejo cerramos los ojos and when we see that it reaches uh, in tang the place between the eyebrows we close our eyes slowly y atraemos el pequeño punto al centro de la cabeza and we bring this small void point inside our heads. Nuestra mente, nuestra conciencia en el centro de la cabeza. Our mind, our consciousness in the center of our head. Observamos, escuchamos y nos damos cuenta del interior. We observe, we listen, we realize our inside. Extendemos, suspendemos la coronilla Pai Hui. We suspend Pai Hui, we expand Pai Hui on the top of the head. Retraemos el mentón, touching in, ligeramente hacia el cuello, slowly towards the neck. Relajamos los hombros, los brazos, las manos sobre las piernas. We relax the shoulders, the arms, the hands resting on the legs. Relajamos el pecho, el abdomen. We relax the chest, the abdomen. El ombligo se retrae ligeramente. The navel goes backwards a little bit. Conecta con Mingmen la zona de la espalda baja. And it connects with Minkmen on the lower back. Y en la posición sentada. Llevamos MIGMEN ligeramente hacia adelante. And in this sitting position, we place MIGMEN forwards a little bit. Observamos nuestro suelo pélvico. We observe our pelvic soul. Y contraemos y subimos ligeramente los esfínteres y hui yin. And we slightly contract and raise up the esfínteres. We raise up hui yin. Y observamos. Nuestras piernas relajadas. We observe our relaxed legs. Y observamos nuestros pies separados al ancho de los hombros. And we observe our feet, which are separate at the same distance as our shoulders. Respiramos despacio. We breathe slowly. Y decidimos fundirnos con la tierra y con el cielo azul bajo la tierra. Nuestros we, pies se disuelven en el cielo azul. And we decide to merge with the blue sky underneath the earth la cabeza into the blue sky y nuestra cabeza se abre al universo al cielo azul se disuelve en el cielo azul and our head opens to the blue sky and it dissolves it merges with the blue sky Nuestras manos, las puertas de lo humano, se funden con todo el cielo azul que nos circunda. And our hands, the doors of the human kind, open and merge with all the blue sky that surrounds us. Toda la naturaleza y todo el cielo azul de todas las direcciones. With all the nature, with all the blue sky, from every direction. Nos damos cuenta de cada inhalación y nos centramos... Centramos la respiración en Mingmen. We notice every inhalation, every time we breathe in. And we concentrate. Y nos on concentramos him. en Mingmen. And we concentrate ourselves on Mingmen. La respiración en Mingmen. Se hace la respiración de todo el cuerpo de chi, de todo el campo de chi y de todo el universo. And the breathing through Ming Men makes a concentration of all the chi body, of all the chi field and of all the universe. Observas la respiración. Y al mismo tiempo, el observador se observa a sí mismo. You observe the breathing and at the same time, the observer observes itself. Y podemos sentir que esa observadora, esa conciencia pura, se da cuenta de sí misma and we can feel we can realize that our that observer that pure consciousness observer realizes itself y se observa en la respiración y se observa también en el centro de la cabeza and it observes herself in the breathing and observes itself inside her. Y suavemente se da cuenta She suavemente lives. se da cuenta de sí misma se siente se escucha se observa And it realizes itself very gently, very softly. It listens to itself. It observes dis, itself. It sonríe. And it enjoys. It smiles. y explora, se explora, diciendo. Mm. And it explores and it explores itself by saying, mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm es esa observadora ese observador mm. who is the mm. quién dice en mm. who says, mm. quién respiras who breathes mm. Mm. Desde el centro de la cabeza, esa conciencia se expande a todo el cerebro. From the center of the head, this consciousness expands all over the brain y a todo el universo. And towards Throughout the whole universe. Y nos fundimos con una calma profunda y una sonrisa, relajada, corazón a corazón. And we merge mm -hmm. ourselves in a very deep calm with a smile, heart to heart. Podemos sentir cómo nuestro amor se agranda, nuestro corazón se abre, nuestra sonrisa es más profunda y más grande. We can perceive how our heart becomes bigger and bigger and our mm. smile becomes deeper and larger. nos fundimos todos juntos con toda la tierra, el cielo azul y el inmenso vacío del universo. We merge all together with the earth, with the blue sky, with the whole universe, immense. Y sentimos el gusto las ganas de disolvernos, de abrirnos, expandirnos. And we feel, we feel all the deep motivation to expand ourselves. Y la alegría comienza a brotar desde todos los corazones, uniéndonos más. And the joy starts coming from our hearts, uniting us deeper and deeper. Corazones de bebés que se funden en un gran corazón al Gran Campo Mundial de Conciencia Pura. Baby Hearts that Merge into a Big Heart that Merge with a World Consciousness filled of Pure Consciousness. Y el Chi más puro del Universo acude desde todo el infinito a ese campo de conciencia mundial nutriendo y nutriendo and the purest chia of the universe comes towards this big world consciousness nurturing it nurturing it non-stop y continuamos disfrutando de ser esa confianza ese amor del corazón puro del Maestro Wei, del doctor Pan Ming, de todas y todos. And we continue enjoying the trust, the confidence of Teacher Wei, of doctor Pan Ming, of everybody. Todos. Formando un solo corazón que rodea todo el planeta. All of them, all of us, as a big, one big heart surrounding the whole planet. Millones unificados que se funden con toda la conciencia humana. Millions and millions of hearts united. Merged, creating the human consciousness. Pura paz, puro amor, pure peace, pure love. Y regresamos desde esa calidad y calidez, desde ese chi tan fino, el amor universal. And we bring back from that quality, from that warmth, that universal love, that universal and unconditional love of joy. Y vamos a través de la cabeza de ese enorme ser que somos ahora, en el centro del universo. And from this very big being that we are in the center of the universe, we come back into our heads. Y decimos... Shh. And we say... Sí somos ese campo de conciencia y todo el campo de conciencia que somos dice j. We are all that consciousness field and all that consciousness field together says j. Todos los espacios se abren, se llenan de amor universal, y all the spaces open and are filled with universal love. Cuello. The neck. Vamos a través y todo se transforma en universo. We go through and everything becomes universe. A través de los brazos, las manos. We go through the arms, the hands. Pura paz. Pura calma, pura confianza, pure peace, mm. pure calmness, pure confidence. A través del pecho y la espalda alta, y cada órgano. órgano interno, we go through the chest, the upper back, every inner organ vacío mas no vacío. Shhh. Empty and not empty. Shhh. Cada célula celebra el espacio infinito y la buena información penetra. Every cell celebrates the infinite space. And celebrates the good information. Amor universal y alegría. And this good information penetrates deeply of pure love, of happiness, joy. Y vamos a de el and we go through the abdomen. De cada órgano interno and we go through every inner organ todo se transforma en paz en calma and everything is transformed into peace into calm despacio de, de vamos creando espacio vamos creando paz and slowly We are creating space. We are creating peace. Mm -hmm. Todo es chipuro muy fino. Jun uh -huh. Juan Ling Tong And Everything is Very fine chi, very pure chi. Hun Yuan Ling Chi. Hun Yuan Ling Tong Chi. Hun Yuan Ling Tong Chi. Y vamos a través de toda la columna vertebral. No, we go throughout. The whole backbone mm. disfrutas, and you enjoy disfrutamos de forma unificada, and we enjoy all together in a unified way nos fundimos con la matriz universal and we merged deeply with the universal matrix somos un bebé de amor en el centro del universo we are a baby a baby love. In the center of the universe, un bebe amado, a baby that is loved. Y vamos a traves de las caderas, muslos, rodillas, piernas, tobillas. We go throughout the legs, the hips. The thighs, the knees, the ankles, empty. Una nutrition y un cuidado continuo. It's a continuous. Nutrition is a continuous care. Un amor que se prolonga y que llega profundo. It's a love that lingers and that carries you into the depths. Y ahora observamos toda. El cuerpo físico, el cuerpo de chi, y nuestra conciencia se ha unificado en una completa. Y ahora, we observe that our body, our chi, and our consciousness have unified, becoming uh, an integrity. A una completud feliz, una integridad, una totalidad. A happy completion. A totality, an integrity. El chi se ha hecho muy abundante y fluye feliz. El chi has become abundant and flows happily y escogemos ese chi más fino y puro del universo and we choose the purest and finest chi of the universe y descansamos and we rest Todo se vuelve bello, todo se vuelve infinitamente grande. And everything becomes beautiful, and everything becomes infinitely large. Pura paz, pure peace. Ahora, despacio, vamos a vivir la experiencia de abrir más allá, más profundo, a través de vibrar el cuerpo. And now, very slowly, we're going to leave the experience of going beyond, of vibrating the whole body. Para liberar capas y capas to liberate, que aún pueden estar más densas. Para liberar layers and layers that may still be dense. Manteniendo este estado tan gozoso. Les keeping, voy a pedir que se pongan de pie y abran los ojos un poquito Y keeping this joyful this this joyful state I ask you to stand up slowly and opening your eyes a little bit. Nos vamos a poner de pie con los pies separados al ancho de los hombros. We stand up, feet separate at shoulder. Y vamos a dejar que, que los hombros, los caigan de modo natural. I'm going to let that the arms and hands and shoulders drop in a natural way. Vamos a observar que Pai Hui esté elevado y el mentón se retraiga. We're going to observe that pai Hui is raised up and that the chin is tucked in. Y pai Hui está arriba y el coxis hacia abajo, estirando toda la columna vertebral. Coccyx is raised up and the coccyx faces downwards. And if they are stretching the whole spine, the whole backbone. The chest gets inward a little bit. Y las rodillas se bajando el cuerpo un poquito. And the knees are lower down so that Our body goes down a little bit. vamos empezar a vibrar subiendo y bajando las rodillas y manteniendo the conciencia de que los pies el peso del cuerpo está distribuido homogeneamente in los pies. We're going to start moving up and down we're going to start vibrating, moving the knees up and down. With a consciousness on the soles of our feet and we're going to uh, make sure that our weight is uh, uniform evenly on the sole of the feet y llevamos tuchi el hacia atrás y hacia atrás. and tuchi goes backwards and mingmen also goes backwards Observa que el peso del cuerpo esté homogéneo en los dos pies. And observe that the weight of the body is evenly on the soles of both feet. Y ahora vamos a colocar la música y simplemente cuando vibres. Abres espacios, abres y abres, permites que se abran, vibrando y vibrando. Cambia tú misma la velocidad según necesidad. Ahora going to play the music and uh, make sure that you create spaces inside yourself. You can change the, the rhythm of the movement according to your need make sure that creating these spaces you create new liberating spaces es importante que la conciencia esté dentro en el espacio de el tantien bajo en el palacio interior de micman and it is very important that the consciousness Is kept inside inside the Mingmen Palace. Y a la vez las sin fija en And it is also very important that you observe all the transformations without fixing yourself on them. Cualquier sensación, cualquier imagen, solo la dejas pasar. Any sensation, any image you may have, just let it be, let it go. No te vayas detrás de ningún pensamiento. Don't follow any thought. Y libera, suelta todos tus libros. And liberate, get rid of all your books. Todos los libros con la historia de tu vida, con todos los diagnósticos, y todas las cuentas que te deben y debes. Get free of all the books in which you keep the accounts of your life, of the accounts of what you owe, or what they owe to you. Vive la alegría de soltar todo tu pasado. Just leave the joy of getting rid of all the past. Y todo tu dolor. All your ache, all your pain. Y todas las tensiones. And all the tensions. Hola, hola. Allá vamos. Let's go. a paz y aquí I'm mm -hmm. We slowly slow down. Y observa, and observe. Cuanto más abierto, más profundo. The more open, the deeper. Cuanto más profundo. Más se expande. The deeper, the more it expands. Cuanto más se relaja, más grande se hace. The more it relaxes, the bigger it becomes. Cuanto más... Se disuelve en el universo, más profundo se hace. The more it gets dissolved into the universe, the deeper it becomes. Despacio observa sin observar. And slowly observe without observing. Nuestra conciencia pura minjué se observa a sí misma. Our pure minjué consciousness observes itself y refleja todo ese inmenso universo que eres. And it reflects all the pure universe that you are. No hay límites. There are no limits. Estás en el corazón de todos y todos estamos en tu corazón. You are in the hearts of everyone, and everyone's heart is in your heart. Balanceamos el, suavemente adelante y atrás sintiendo ese océano de amor universal. We sway forwards, backwards, observing the universal love. It works in the universal love. Y suavemente vamos a elevar una bola de chi. And slowly we raise chi ball. Enfrente al pecho. And we place it in front of the chest. Y vamos a decir el sonido en el interior de las glándulas de los bosques mamarios. And we say the sound inside the mammal forests. Todo se transforma en vacío. And everything becomes empty. Y vamos a combinar el sonido con el sonido hua, que quiere decir transforma. And we are going to combine this sound with the sound hua, which means transform. Shoo. Tu conciencia está en Mijmen y a la vez está en los bosques mamarios. And your consciousness is at the same time in Mingmen and also in the mammary forests. No tienes que hacer nada sino soltarlo todo. You don't have to do anything. Just release everything. Si alguien necesita sentarse, puede hacerlo. If you need to sit down, just do it. Mm. respiramos en las manos mm. we breathe inside the memory Todo se vuelve de un chi muy fino y puro. Desaparece cualquier chi de baja vibración. Everything turns into very fine, pure chi. And all the chi of very low vibration disappears. Transparente, brillante. Transparent brilliant. Inhalamos in las mammas y al exhalar decimos. We breathe in the mammary breasts, and when we exhale, we say. Y soltamos toda intención. Solo disfrutamos de esta paz. And we release every intention. We just enjoy this peace. Toda la matriz universal respira contigo y dice shu. And all the universal matrix. Breathe and say, You. Todos somos tú, y tú eres todos. We are all you. You are all of us. Todos somos universo immenso. We are all immense universe. Todos somos amor universal y alegría. We are all universal love and joy. Hun Yuan Ling Tong Chi. Kung Yuan Ling Tong Qi. Descansa. Just rest. La completud respira y abre y cierra de forma natural en los bosques mamarios. The wholeness, the whole, reeds and open and closes in a natural way in the mammary forest. Somos amados profundamente. We are deeply loved. Amamos profundamente. And we love thee. todo se transforma con la fuerza del amor y todo se transforma con la fuerza del amor con la sutileza del amor con la sutileza del amor con la transparencia y el brillo del amor en la transparencia y the brightness of love, y y expandimos más, abrimos más and we expand even more and more and we open more Todo. and more Toda la completud universal es bosques mamarios. And all the universal fullness is the mamary forests. Dormidas pero no dormidas sleeping but not sleeping minjue se vuelve más y más puro y limpiamos toda huella de la vieja información minjue becomes deeper and pure and we clean any print Of the old information. Nuestra conciencia pura solo tiene información de salud, de abundancia, de cheese, de confianza y amor. Now our pure consciousness only has information of trust, confidence, purity, love. Y todas las células se vuelven completamente felices, saludables y abundantes. And all the cells become happy, abundant, healthy. Todas las funciones están maravillosamente bien. Y todas las funciones están maravillosamente bien. Todas las células sonríen. Todas las células sonríen. Eres universo. El universo like es muy grande y poderoso. Very big. Very powerful. No hay dos. There are not two. Somos solo uno. Un corazón are. hermoso. We are just one, one big beautiful heart, un solo universo, saludable y feliz, just one universe, healthy and happy, Liberamos todos los anclajes, we liberate all the fixations, todas las creencias. Negativas. All the negative beliefs and thoughts. Toda la información ahora es amor universal, alegría now, y paz. Now all the information is universal love, joyfulness, peace. Yo soy amor. Yo te amo. I am love, I love you. ¿Quién eres? Who are you? Nuestro ser natural dice, yo soy amor, yo te amo. Our natural being says, I am love. I love you. Yo soy amor. Yo te amo. I am love. I love you. Todo el universo dice. Yo soy amor, yo te amo. And all the universe says, I am love, I love you. Yo soy amor, yo te amo. I am love, I love. Yo soy amor, yo te amo, I am love, I love you. Y en el silencio escucha, todas las células se dicen y te dicen. Yo soy amor, yo te amo. Listen, listen in the silence. Listen how every cell says to you, I am love, I love you. Y sientes como todos los corazones unificados de todos los seres humanos comienzan a decir yo soy amor yo te amo yo soy amor yo te amo cada latido yo soy amor yo te amo yo soy amor yo te amo and you hear how every heart of every human being inside deep inside says through their beatings i am love i love you i am love i love you i am love i love you y descansa, relaja. rest relax el universo Quieres saber perfectamente lo que necesitas. And the universe knows perfectly what you need. Y tú, como universo, sabes lo que quieres para tu vida. And you, as universe that you are, you know what you want. Yo soy amor, yo te amo. I am love, I love you. Yo soy amor, yo te amo. I am love, I love you. Amor, I, am love. I love you. Yo I am I love you. love yo te amo. I love you. Y despacio. Vamos al tantien bajo. Y vamos a subir para el hui, la coronilla. Todo and el cuerpo se hierve. Y slowly we go down to the lower tantian. And we raise five feet on the top of the head. And we stretch the whole body. Y los pies deslizándose en el chi. Se centran, se unen. Um, we join the feet. We put the feet together. Elevamos the el chi. Por we, encima de la cabeza. We raise the chi to the top of the head, above the head. Todo el cuerpo es transparente, disuelto. Y todo el canal central abierto. All the bodies transparent, loose, and the central channel is open. Desde la puerta del cielo hasta la puerta de la tierra, en los pies, vertemos el chi. And we power the chi down from Tianmen, from the door of the heaven to the door of the earth, on the soles of the feet a través de la cabeza. Y we pour it down throughout the head. Todo en la cabeza es de un chin muy fino y puro, muy saludable. And all the head is very fine, very pichy very healthy. Chi. Todo se ha convertido en amor universal y alegría. Everything has become universal love and joy. Todo es hola. And everything is hola. has decidido que así sea. Vamos a través del cuello. We go throughout the neck. Todo el cuello es abundante en chi. Todo el neck es abundante en chi. Puro amor y alegría. Pure love and joy a través de los hombros y brazos we go throughout the shoulders the arms la conciencia pura atraviesa todo de forma fluida y natural the pure consciousness goes through everything in a natural way todo se transforma en amor universal y alegría. And everything is transformed into universal love, into joy. A través del pecho y la espalda alta. We go throughout the chest, the upper back. Todos los órganos internos y glándulas and all the inner organs we go through all the glands todo se vuelto hermoso puro amor universal y alegría and everything has become pure universal love and joy todo es jaula. everything is how love. Vamos a través del abdomen y la espalda baja. We go throughout the abdomen and the lower back. Todos los órganos internos. All the inner organs. Todo es bienestar, amor universal y alegría. Everything is welfare, universal love and joy. Todo es jaula. Everything is. Hola, muy puro, muy fino, muy limpio y claro. Very pure, very fine, very clear. Vamos a través de la columna vertebral. We go throughout the spinal, the spine, the backbone. Todo el sistema nervioso, inmune y endocrino. All the immune system, all the in the brain system, all the blood el system. Endocrino, todos en armonía. All the systems are in harmony a través de las piernas, we go throughout the legs y plegamos el cuerpo and we bend the body nos sumergimos en las piernas, vamos a través and we plunge into the legs, we dive into the legs and we go through them. A través de las rodillas, tobillos, pies, dedos de los pies. We go through the knees, calves, ankles, feet, toes. Y dejamos, soltamos el cuerpo, las piernas extendidas. And we release the body, the cheek, the legs are straight. Suavemente elevamos el chi, la completud eleva el chi. No eres tú o yo, es todo el universo elevando el chi a and través de ti y desde and todas direcciones. And slowly and gently the wholeness through you raises all the chi up from all directions. It's not you. It's the complexion. It's the wholeness that raises the chi through you. Y desde lo más alto vertemos. And from the very highest top, we power the chi down. A del en alto. Go through the upper trunk, cuello y miembros superiores, the neck, a través del pecho y la espalda alta, el tanti en medio. We go throughout the chest, the upper back. The amor. Pure, pure love, pure love. través del Tantian Bajo, we go through the lower Tantian. Pure Amor, it's pure love. Pure Hun Juan Linton Chi, it's pure. Cun Yuan Ling Tong Chi a través de la columna. We go through the backbone y atravesando las piernas. And we go through the legs, disfrutando. Enjoy a lo profundo. De la tierra y del cielo azul bajo la tierra infinito. And we go deep into the earth, we go deep into the blue sky, into the infinite sky. Y la completud, la totalidad, sube una gran bola de aquí. And the completion, the totality, raises. A rich boy, disfrutando, enjoying. Y vertemos de lo más lejano todo y chi puro. And from the farthest place in the universe, we power the purest chi down. Tantien alto. Upper Tantien. Tantien medio. Middle Tantien. Tantien bajo. Lower Tantien. Atraemos el Chi desde todas las direcciones. And we bring incluimos, the Chi comes. Incluimos the Chi. Toda la columna, los miembros inferiores. We, we bring the chi from all directions towards the lower members throughout the backbone. Atraemos el chi de todas las direcciones hacia el ombligo. And we bring the chi from all directions towards the navel. Hacia el palacio interior de Mijmen. Towards the inner palace of Ming, ah, Hacia nuestro tantien bajo. To our lower tantien. Y nos colocamos profundas en el palacio migmen And we place ourselves deeply in the Mingmen Palace. La información de nuestro ADN ahora es puro amor, pura alegría. And, and now the information of our DNA is pure love, pure joy. Inhalamos y exhalamos en Migmen. We breathe in and breathe out in me. In este campo de amor, this love nuestra familia y amigos. We place our family and friends in this love, in this chief field of love. Está todo el planeta, la naturaleza y la humanidad. And also all the planet, all the nature, all the human kind. Tu calma y tu paz llega a todas partes. Your calmness, your peace reaches everywhere. Tu corazón se ha vuelto puro y danza. Your heart has become pure and dances in the center of the universe. Nuestros corazones y tu son el mismo. Our hearts and your heart are the same. Respiramos en mimem. We breathe through mimem. Y relajamos los brazos en los lados del cuerpo. And we relax the arms and place them on the sides of the body. Dejamos que los pies se separen y el cuerpo se mueva. And we let the feet separate and The body move naturally. Deja que el movimiento sea del cuerpo. Let the body move. El cuerpo de espacio. El cuerpo nuevo. El cuerpo flexible. A body of space. A new body. A flexible body. Juntamos las manos y las llevamos a la cara. Now we join the hands and we place them on the face y al cuello cabeludo. And also to the head, to the scalp, al cuello, to the neck. A los brazos, chest, al pecho, brazos, arms, espalda, back, glúteos, muslos, bats hasta los pies, up to the teeth. Y sí, ahora abrimos los ojos. And now slowly we open our eyes. Y despacio. Vamos And a a minute, culminar. We are going to culminate. Muchísimas gracias a todos. Voy a enviar un jaula y todos. Ahora abro los micros. Uno, dos. Hola, ja thank you everybody. We're going to send a big hola ja to everyone. Hola. Ja hola. Ja ja ja Espero que se hayan amado profundamente y que continúen haciéndolo. Jun Juan Lim Tong.